Daniela Fenice y Humil Cázares nos hablan de los casos de desapariciones de personas en la actualidad de nuestra sociedad. El día de hoy nos encontramos con la asesora forense Daniela Fenice, la cual nos va a platicar al respecto del tema de los desaparecidos. En este sentido, Fenice, ¿qué podemos nosotros entender al respecto del tema de la desaparición? Bueno, el fenómeno de la desaparición de personas es un fenómeno sistemático, es un fenómeno sui generis, es decir, esto no es común. Eh, son procesos eh, muy dolorosos también para las familias y para la sociedad eh, ninguna persona debería desaparecer y nadie desaparece así de la nada exacto, ¿no? de manera uh -huh. espontánea sí, no, para nada y en ese sentido este, entendemos que las distintas instituciones, que los diferentes este, grupos eh, sociales también ah, tienen un acercamiento al respecto de esta temática. Nosotros, ¿cómo podemos entender en la actualidad el fenómeno de la desaparición desde estas ópticas? Bueno, desde estas ópticas eh, realmente el impacto que tiene en la sociedad es superior al que nosotros podríamos pensar, okay. ¿no? De, de forma individual, es decir, eh, las personas no solamente somos personas únicas, individuales, Exacto. ¿no? Sino que correspondemos a una serie de procesos sociales, culturales, biológicos, ambientales, etcétera, Y somos parte de una comunidad, ¿no? Entonces, al ser parte de estas comunidades, eh, cuando una persona es desaparecida... Eh, forma un, una ausencia, pero no solamente una ausencia, ausencia física, sino una ausencia eh, simbólica de, de, claro, de, del trato. De, así es, entonces el impacto que tiene en la sociedad es mucho mayor al que uno podría pensar de forma individual, ¿no? Eh, impacta en todos los aspectos, en todos. Y es que precisamente nosotros circunscritos en esta clase de sociedades en las que vivimos, sociedades de la inmediatez, de la rapidez, pero sobre todo de la individualidad en la que nos estamos viendo constantemente, tal parece que muchas de las veces somos muy indiferentes al tema de la, de la desaparición. Eh, ¿Esto pudiera afectar en cierto sentido a las familias, a los aquejados al respecto de la desaparición de un ser querido? Definitivamente sí, porque eh, como, como te mencionaba, este somos eh, nuestra identidad como personas al final de cuentas se convierte eh, o se traduce ¿no? en un reconocimiento de la comunidad ¿no? claro. y cuando nosotros eh, somos sumamente individualistas en este sentido, estamos dañando otras individualidades, ¿no? o sea, es, es como un... un efecto dominó. claro entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como comunidad, como sociedad? Pues arropar, abrazar y entender que las personas desaparecidas son de todas y de todos ¿no? y que no corresponde la desaparición de las personas a un tema en particular. ¿no? En muchos, o sea, más bien a lo largo de décadas se les ha criminalizado a las personas que se encuentran en calidad de desaparecidas, claro. ¿no? Como pues es que estaban en algo, pero se lo estaban en por, un negocio chueco, algo por el estilo. No que ver, no, o sea, ya hemos visto y tristemente en, en Zacatecas que esto nos puede tocar a cualquier persona, ¿no? Entonces lo más importante es generar este apoyo y esta este apoyo psicosocial, sobre todo para pues, poder arropar, no solamente a las familias o a las víctimas que son directamente afectadas, sino también nosotros como sociedad, no como comunidad. Entonces el tema de los desaparecidos es que los desaparecidos son de toda nuestra sociedad. Muchísimas Por gracias, Enrique.